La conecto con la fuente, con el alma suprema. El océano infinito de amor. El ser puro que constantemente perdona. constantemente ayuda el alma suprema la fuente Dios ama de una manera Ese amor no cambia, aún con mis acciones, aún cuando me equivoco, ese amor siempre está, porque es un guía. Un, compañero, un doctor del ser al conectar mi, me mi mente con Dios con la fuente de luz de amor puedo deshacer Tantas debilidades del pasado. Puedo perdonar. Puedo sanar. Esa conexión sutil con la fuente pura, divina, hace que florezca en mí el amor, la dicha, la paz. Esas cualidades naturales que pueden emerger cuando soy libre de ser quien soy. Cuando tomo ese amor y perdono al propio ser. cuando me acerco a este ser que soy, sin culpa. Cuando acerco el corazón, propio yo y me permito confiar en el yo en lo que soy me permito ser y me permito sentirme feliz sentir que la vida es un regalo, sentir la gratitud con el alma suprema. cada detalle porque es este estado mental el que me hace Y en este estado puro, libre, positivo, puedo sentir una conexión de luz con toda la humanidad hermanos y hermanas del mismo escenario y enviar paz como si pudiera resetear mi mente de tanta dualidad de buenos y malos tanta cosa que me separa como si eso se borrara como si pudiera sentir la pureza de un niño pequeño que no ha aprendido el odio que no tiene rencor una mente pura una mente amplia y así corazón limpio, que sabe amar, y cuando sé amar, conecto con luz, soy una fuente de luz, eso es una mente inclusiva, verdadera, eso es una mente divina. con este estado de conciencia, voy a agradecer a las almas en silencio que me acompañaron hoy en este espacio de paz. Gracias por compartir. Gracias por tomar el tiempo. Agradecer al propio ser y observar cuál fue el beneficio que tomé. este espacio de paz cómo me siento puedo abrir los ojos y los tengo cerrados vamos a terminar con este libro y vamos a hablar sobre obstáculos internos serán obstáculos internos. Dice, un gran obstáculo para el progreso espiritual es la propia negatividad. Y la causa de esa clase de actitud es un estado de conciencia limitado. Esa causa se ha de eliminar completamente porque los obstáculos que surgen de ser negativo te impiden recibir poder espiritual. O sea, es un círculo vicioso. Uno está negativo, entonces no recibe poder. El poder de Dios se recibe mediante la conciencia de que el alma suprema nos pertenece y tener fe en eso. Pero la negatividad puede destruir incluso esa fe. Reconocer la raíz del problema ayuda a transformarlo. Entonces no habría que tolerar pensamientos limitados, sino debería hacerse una limpieza interior total. Para eso hay que ser muy abierto y sincero sobre los obstáculos que estoy afrontando. Qué fácil engañarse a sí mismo. El pensamiento limitado se transformará cuando dediques tiempo a elevar la conciencia en un estado de verdadera paz. Y así ayudarás a los demás. O sea, una conciencia elevada también es una conciencia pacífica. No pasiva, pero pacífica. Oh,